8 de la noche, 32 minutos. Gracias por continuar con la edición central de Avia Yala Noticias. Un adulto mayor pierde las dos manos tras manipular dinamita en su intento de alejar a la granizada que se acercaba a su comunidad en el municipio de Ravelo. Un hombre de 73 años de edad perdió las dos manos al explotar una dinamita que pretendía utilizar para alejar una granizada. El adulto mayor tiene además lesiones en el cuerpo y rostro. En la madrugada de hoy, ahora estés con dos minutos. Eh, llega en el servicio de emergencia una ambulancia con, de ravelo cuando 30 veces sufrido una, una, una explosión de dinamita. Se trata de un paciente masculino de 73 años de edad con diagnóstico de de eh, politraumatismo, trauma facial y amputación traumática de ambas manos. Es de 73 años y, y lo están, está siendo evaluado y estabilizado para ser operado. A las dos manos aparentemente, ¿no? Entonces se va a evaluar, ambas manos están bastante lesionadas y también tiene un trauma facial por las esquirlas. El accidente ocurrió este pasado domingo en el municipio de Rabelo, próximo a la ciudad de Sucre. Puede decirse, en época de lluvias o granizo siempre nos va, llega uno o dos a veces. Entonces es, es nomás de, fruto de estas épocas.